Bienvenidos al lugar mágico. Lleno de mágicos, Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy estamos en un nuevo video para el canal. En Fuera, el vamos a jugar Freny Funkin de nuevo en Mod Integalaxy. Como no tengo nada más que decir, como eso, solamente te diré que te suscribas, que les like, y que comentes con todas sus multicuentas que tú no se correcto y activa like, la campanita si es que puedes, y me compartas con tus amigos para hacer este canal más grande aún. Y bueno, sin más decir, ¡vamos con el video! Advertencia de convulsiones, este mod de FNF puede contener muchas cosas que te volverán loco. Si se siente incómodo, detenga el video de inmediato. Ah, me siento tan aburrida. Hey tú. Parece que eres bastante bueno en el juego que me gusta jugar. ¿Puedes jugar conmigo por un rato? Claramente que voy a jugar un rato contigo, con que no me partas la madre está bien. Vamos, no digas eso, va a ser divertido, te lo aseguro. 3, 2, 1... Ok, la canción va lento. Gracias por la lentitud. Me ayudas demasiado. Ok, ahora aumentó la velocidad. Nada difícil. Ok. ¿Quién le dio las setas mágicas de la cocina a esta tipa? ¿Ahora con qué grabaré mis videos si comiste tantas setas? Es en serio, cuestan mucho conseguirlas. Bueno, no es tan difícil, ¿eh? Aunque estoy hecho mierda con las mises. Ok, muy fácil. Y esta tierra mongola me está concentrando. Oh, sabía que no ibas a decepcionarme Claro que no te iba a decepcionar, soy muy malo en esto, pero eres muy fácil Buena respuesta, vamos a finalizar el calentamiento y empezar con el juego real ¿Cómo que el juego real? ¿Acaso eso no te lo estabas tomando en serio? En verdad me costó demasiado llegar hasta aquí Y las estrellas cambiaron de lugar Okay, creo que se puso más serio Pero yo no le veo nada nuevo Creo que ya va a empezar a ser normal Se le está acabando el efecto de las setas mágicas Ok, no se le acabó las setas mágicas Ahora me callaré porque no sé qué comentar Y para concentrarme mejor ¿Qué es eso? ¿Acaso? ¿Acaso me estás jodiendo? ¿Por qué? ¿Era necesario? No diré nada sobre esto, ya me lo esperaba, después de todos los efectos Espera, ¿las flechas cambiaron de lugar? Tú me jodes, ¿verdad? Las flechas se mantuvieron cambias de lugar No hay problema ¡Así hay problema! Bueno, 172, mises hizo mierda! Fabuloso Realmente me divertí un montón Sí, claramente Yo tuve un sufrimiento arduo y agonizante Pero tú te divertiste, gracias Sí, es tiempo de la ronda final ¿Cómo que la final? Los tres rondas no son suficientes, pero tengo trabajo que hacer, pero estoy segura de que te volveré a ver. Sí, claramente que son suficientes tres matches, es suficiente tres rondas, no necesito más. ¿Transformación? Eso son estúpido. Three, two, one, go. Bueno, sorpréndeme. No me sorprendas más. Ah, se le fueron el azúcar a las flechas <risa> Por favor, manteta así Me gustan las flechas sin azúcar esto, esto me gusta menos Por favor, cambia las flechas sin azúcar Estoy acostumbrado a ataques sorpresas Pero fallé todas, conchito madre Oye, esto no es lag de mi PC o lag mental Es así como se ve el juego Okay, me lo esperaba, lo logré, por suerte. ¿Qué es esto? Creo que lo logré, creo que lo logré, a la primera no puede ser Por favor, no des más sorpresas Bueno, no sé cómo lo logré, ni cómo lo hice, ni absolutamente nada, pero lo hice. Y eso basta para terminar el video. Bueno, solamente diré que te suscribas, que te des like, que comentes juntos tus multicuentas como lo dije en el principio y como me da flojera decir lo demás. Solamente diré mi frase típica y ¡Adiós!